Hola, soy Marta Suárez, la Presidenta de la DSA, que es la Alianza para el Uso Dinámico del Espectro. Somos una asociación global que, produce, que promueve los uso suficiente del espectro. Estamos muy honrados de haber sido invitados a esta novena edición del Congreso Internacional del Espectro, organizado por la ANI. creemos que este tipo de eventos son fundamentales para poder tener el espacio de discusión donde se encuentran todos los actores, universidad, público, de academia, sector público, sector privado, y donde se puede y la ley de, de, de, de gestión de espectro futuro. Entonces, qué gran evento, muchas gracias y ojalá les compartiera